Bueno, yo soy Citlali Hernández, soy diseñadora industrial y también me dedico a hacer arte electrónico y arte digital. Bueno, actualmente estoy colaborando en un proyecto con Cristina Pardo, quien se me acercó en un momento determinado para conocer las necesidades, digamos, de los artistas electrónicos digitales, como, cómo es el trabajo que se desarrolla, qué necesidades técnicas hay, pensando en desarrollar una estructura para una exposición. Entonces lo relacioné directamente con lo que estábamos trabajando con Lina, que era ver el talent matching, ¿no? Un poco entender cómo tutorizar a alguien o ayudar a alguien que está relacionado está relacionando un proyecto hacia las industrias creativas entonces bueno, cuadró muy bien y bueno, empezamos a quedar en algunas ocasiones ¿no? para ver cómo cómo podría ser esta relación entre artistas y un espacio que se va a transformar en lo que he ayudado es en la mediación cultural, digamos, en la relación con los artistas que podrían participar entender cómo un proyecto eh, se adapta a un espacio o cómo nosotros como artistas, cuando vamos a exponer, que, cuáles son las consideraciones que tomamos, ¿no? como el tamaño del espacio, la luz, que sea recursos técnicos o no, entonces un poco eh, entender esas necesidades técnicas y la relación con artistas que, que podrían trabajar en un espacio como el que ella propone. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, una de las eh, quedadas que hicimos o reuniones que hicimos eh, vital para desarrollar el proyecto fue ir a conocer el Struck, eh, en donde se genera este proyecto que se llama el Hack and Art Day, eh, mediado por el Media Struck en donde se invita a diferentes artistas que están trabajando sus proyectos, pero que están en proceso, a exhibirlo, ¿no? Que es un primer acercamiento a cómo se monta un proyecto y cómo reacciona con la gente. Entonces, me pareció, junto con Lina y Nuria, que sería un buen, un buen, una buena conexión para pensar ahí, tal vez, o conocer artistas, o quizá que fuera un espacio para montar este espacio ahí. Entonces, invité a Cristina a conocer el lugar, a conocer a Lina, a conocer a Nuria, a conocer los espacios, a conocer los artistas que estaban ahí. Entonces fue como un, un buen acercamiento que después derivó en, en el proyecto que estamos haciendo y que se va a hacer ahí. ¿El punto en el que está el proyecto? Eh, bueno, eh, empecé a hacer como un poco la conexión con Cristina y estos artistas y posibilidades de espacios para montar el proyecto. Al final eh, entré con el proyecto como colaboradora también. Y el punto en el que estamos es... Eh, empezamos haciendo mucha investigación y ahora estamos como acotando, ¿no? Empezamos como investigar, investigar, en dónde podría ser, si podría ser una convocatoria o no, que también esto ha servido para mí como primer experimento, primer acercamiento hacia una, un comisariado, ¿no? Que me interesa también como parte del proyecto de mi profesión entonces ahora el punto en el que estamos es acotar y ver okay, con los recursos que hay, eh, qué se puede hacer bajar un poco a, a, a la tierra lo, lo que tenemos y asegurarnos de que funcione, ¿no? eso es un poco en lo que está y ya tenemos a los artistas que pueden participar, el espacio eh, ya también estamos cuadrando los recursos, recursos técnicos, estamos pensando en difusión eh, y en posibilidades también a futuro de replicar este proyecto quizá pensando en otro tipo de subvenciones o o becas o financiamientos eh, culturales.